Cuando yo llevo fotos de aquí que me voy con mi chamarra, con bufanda, con la gente, le muestro esas fotos a la gente de mi comunidad y me dicen, pero eso es un montaje padre. Como un montaje, me dicen, en el mar no se puede poner nunca jamás una chamarra, una jacket, jamás. Te puedes poner una bufanda, porque para nosotros jamás el mar está frío, el mar atlántico, jamás está frío, jamás, nunca sus aguas están frías, siempre sus aguas están calientes, siempre, siempre, todo el año, todos los días del año, pero cuando, y usted dijo, wow, y yo digo, aleluya, sí, ¿por qué?, Porque él me lo encuentro en la calle, él estaba manejando su motocicleta, y me dice, hola padre, dice, hola, ¿cómo estás? Le digo yo, no te vi el fin de semana, y me dijo, estuve en un retiro, y yo dije, wow, <risa> oh porque él tiene una motocicleta, y todas las noches, eh, es de esos que paran la motocicleta, y avanzan con la motocicleta en una sola llanta. Cuando él me dijo, fui a un retiro, yo dije, ¡Wow! Y entonces, le digo, ¿y dónde estuviste? Y me dijo, en tal comunidad. Y yo dije, ¡Wow! Y le pregunto, Maravilloso. Dios es un papá extraordinario. ¡Aleluya! Él me dijo, padre fui a un retiro y en ese retiro me ayudaron a tomar conciencia que soy pecado. Y digo, bueno, sí, eso cuando uno se acerca a Dios se siente así. Pero la fascinación por Dios me lleva a descubrir ante todo que Dios es papá. Es papá. Me cuida, me ama, me protege. Es mi papá. Y en esta cultura de hoy, donde la figura paterna está tan borrada, a veces en mi país dicen que en madre solo hay una y que papá es cualquiera. Yo no sé si aquí dicen eso también. ¿Sí lo dicen? En mi país. magic en nuestra sociedad se quiere borrar el límite de papá la renovación carismática nos ha dado la conciencia de que Dios es papá de que Dios es papá pero cuando hablamos de que Dios es papá no entendemos autoritarismo no entendemos castigo no entendemos eh, cosas malas sino que tenemos, sino que entendemos una experiencia de un Dios que es amor, que es providente, que es ternura, que es cercano. Y la cultura pentecostés lo que quiere es devolverle al mundo la conciencia de que tiene un Dios que es papá, un papá que provee. ¿Por qué usted está tan desesperado si hay un Dios que provee? ¿Usted espera yo veo cada vez más las personas de la renovación preocupadas por lo económico y aún bueno yo sé que eso aquí en chile no pero donde yo voy a predicar están haciendo bazares empanadas comidas para sostener el consejo de la renovación que anima. ¿Ustedes imaginan a Jesucristo diciendo a los discípulos Mañana gran bazar Cuando oyen ustedes decir a Jesucristo Mañana venta de empanadas Jamás Jamás ¿Ustedes imaginan a los discípulos aquí con un cartel grande Que dijera mañana empanadas con Jesús no, eso no funciona porque ellos sabían que estaban con el mero negro, con el Señor de señores, que todo lo provee y que todo lo da. Aleluya. Y yo no entiendo por qué los hermanos de la renovación cada vez están más preocupados cómo vamos a sostener la renovación. Esa es la prueba de que han perdido la idea. O la relación con un Dios que es papá. Porque un papá no permite que sus hijos vayan a la ruina. Y más cuando el papá de nosotros es el dueño de todo. Así que mis hermanos. La cultura pentecostal me devuelve esa fascinación por Dios. Esa capacidad de sorprenderme. Esa comprensión de Dios como papá. Esa comprensión de Dios novedosa. Lo que uno percibe en los grandes carismáticos es una relación con Dios tan bonita, tan serena, tan tierna, tan agradable. Eso esa es la cultura pentecostés, una nueva relación con Dios, una nueva relación con Dios. Y es usted y yo todos los días lo tenemos que profundizar a la luz del Evangelio, a la luz de la Palabra, a la luz de la relación entre los hermanos, una nueva relación con Dios. Yo veo a mucha gente aún en la Iglesia Católica, perdónenme la expresión, muy perdidos, muy perdidos, muy preocupados por lo accesorio y cuando uno se preocupa por lo accesorio olvida lo fundamental y veo a mucha gente en la iglesia católica dando la pelea por cosas que son accesorios no sé yo estoy siguiendo de cerca las declaraciones de Francisco Papa Francisco le hicieron yo no sé no sé si ustedes leyeron la declaración que dio sobre la renovación carismática. Deberían conocerla. Cuando el Papa estuvo cuando el Papa estuvo en Brasil, en la Jornada Mundial de la Juventud, en, de regreso a Roma, hubo una rueda de, presa, de prensa informal. También fue de prensa porque lo cogieron fuera de base. Y le, un periodista le preguntó sobre la renovación carismática. Un periodista le dijo, oh, Papa Francisco, hemos oído que la iglesia católica en Brasil y en muchas partes del mundo está perdiendo muchos fieles. ¿Cree usted que la renovación carismática es una manera de contrarrestar que muchos católicos vayan a iglesias protestantes? El Papa Francisco dio su primera declaración sobre la renovación. Dijo, yo en un tiempo no quería la renovación carismática. Porque cuando estaba en Buenos Aires, al comienzo pensaba que estos carismáticos confunden la liturgia con una escuela de samba. Así lo dijo el Papa. Pero dice, han madurado, han tenido buenos líderes. Y empezó a decir lo que era un movimiento de gracia para la iglesia. Pues fueron cinco, diez minutos. Yo creo que eso debería salir en la revista Pentecostés. Si no, ya salió. Pues ustedes lo deberían haber leído y estudiado y meditado en sus grupos de oración. Porque es una declaración tremenda sobre lo que es la renovación carismática. ¡Aleluya! Mirada, hermanos, la renovación carismática está ayudando al mundo a redescubrirle a la iglesia la fascinación por Dios, la capacidad de sorprenderse por Dios. Pero una cultura es la manera como nosotros nos relacionamos con los demás, es el segundo aspecto de la cultura la manera como nos interrelacionamos, la manera como nos relacionamos nosotros entre nosotros. Eso se llama cultura. Y es el segundo aspecto de la cultura pentecostés. En primer lugar, una nueva relación con Dios. En segundo lugar, una nueva relación con el otro, con mi hermano hay un peligro en la renovación carismática y es que a veces insistimos mucho en la relación con Dios y poco en la relación con el hermano mucho con Dios, poco con el otro y sobre todo poco con el pobre, poco con el que sufre y en último término la cultura pentecostés nos ayuda a entender al otro como mi hermano somos hermanos no somos rivales somos hermanos no somos rivales no como dice un filósofo el hombre es un lobo para el otro hombre nosotros decimos el hombre es un hermano para el otro hombre algún filósofo popular decía Mientras más conozco a los hombres, más amo a mi perro. ¿Es verdad? Pues nosotros deberíamos. Mientras más amo a Dios, más amo al hombre. Y mientras más amo al hombre, más amo al hombre. O más amo a Dios. Hablo hombre de contexto genérico, palabra genérica. Pero si ustedes ven los grandes hombres y mujeres de Dios, esos de los que les hablé ahora, Padre Hurtado o Teresa de Jesús o Juan de Ávila o Juan Euris o el que usted quiera, eran personas, hombres y mujeres con una gran fascinación por el ser humano. No se puede tener fascinación por Dios sin una gran fascinación por lo humano. Porque todo lo humano y atañe a Dios. Porque todo lo humano es de Dios. Y porque nadie conoce mejor al ser humano que Dios. Yo tengo allí en mi comunidad, en la estación de radio, tenemos un programa todos los días de una hora, hora y media con psicólogos y cristianos. Y la gente llama ya se consulta. Y muy discretamente, porque en 5 o 10 minutos yo no puedo ni comprender la totalidad del mundo de una persona, ni dar una respuesta. Por eso no hablamos de consejos, sino dar una pequeña orientación. Pero, lo que, cuando yo me reúno con ellos a preparar la temática y los criterios del programa de la radio Minuto de Dios, llegamos a esta conclusión. Nadie conoce al ser humano tanto como Dios. ¿Por qué? ¿Por qué él lo hizo? Cuando tú compras un teléfono de Apple o un televisor Sony o LG o, o el que sea Samsung, cualquiera de estos, cuando tú compras un televisor, un equipo de sonido, un computador, un teléfono, te dan el manual de funcionamiento. Y dice, si tiene estos problemas, haga esto. En la última página, casi siempre. Y usted siempre que tiene un problema, lo primero, cuando usted desempaca ese hermoso televisor de pantalla LED, que ahora los, los televisores uno les hace así, y se voltea el canal, y usted le hace así, y se sube el volumen, y le hace así, y se baja. Y ya lo no mate, señor que el, el televisor le diga a uno, quiero verte tal canal. Pero lo primero que le dicen a usted es Lea el manual de funcionamiento Y cuando usted, ese televisor le presenta problemas Usted lo lleva, lo lleva a un servidor autorizado De la Sony, de Samsung, de G, de Apple Y ellos le dicen porque ellos conocen muy bien Cómo funciona el aparato Porque ellos lo fabricaron la única manera de conocer el aparato humano, no estoy hablando de la fisiología solamente, sino de la realidad profunda del ser humano, no se puede conocer profundamente el ser humano, sino desde Dios. Porque Dios es el que tiene el manual de funcionamiento, porque Él lo hizo. Por eso cuando antropólogos, pedagogos, psicólogos, psiquiatras, han querido entender al ser humano sin Dios, no han tenido buenos resultados. Porque la única manera de entender integralmente al ser humano es cuando lo entendemos desde Dios. Y la cultura pentecostés, así como tiene una fascinación por Dios, tiene una fascinación por lo humano. Por el ser humano, por lo que es el otro, que en último término es mi hermano, mi hermano. Y yo noto que en la renovación carismática se nos ha introducido una anticultura pentecostés. Amén, no, terrible. No entiendo por qué uno dice amén con cosas tan porque es que a veces nosotros creemos que decir amén es, sí padre, lo que está diciendo es verdad. No, amén es decir, que sí, Dios respalda eso. Eso es amén. Cuando creo que la renovación carismática se nos ha metido una anticultura pentecostés, en este segundo elemento del cual les hablo, porque se nos ha metido una desconfianza hacia el género humano, hacia los servidores hacia los líderes, hacia los ministros de la música, hacia los predicadores, hacia los sacerdotes, si sí, se nos ha metido una anticultura pentecostés. Ya no creemos ni en nosotros mismos. No creemos en los servidores. Estamos siempre hablando más del servidor nacional, que ya se fue. Aproveché. Ya no creemos en el asesor nacional. El padrecito está o no está. Sí, entonces cayemos. Siempre estamos. La, el gran deporte de los carismáticos no es el fútbol, es hablar mal del otro. Ese es el deporte nacional de los carismáticos. El chiste. sí total y siempre estamos chisme, chisme, chisme chisme y hemos caído en desconfianza me estoy leyendo un libro en este momento bueno, es de economía y administración que también es una de mis fascinaciones pero este libro habla de el origen de la decadencia de las empresas y la cultura yo he aplicado algunas cosas, por supuesto, a la renovación a la iglesia. Pero además del despalancamiento económico, del el endeudamiento de ya no sé qué, habla de que una cultura entra en decadencia cuando deja de creer en sus valores, en sus principios y en sus líderes. Y nosotros hemos caído en ese juego del mundo del antipentecostés de la anticultura pentecostés no nos queremos no nos amamos y esta mañana en las profecías que también hay que discernir cuando una profecía es profecía o cuando es una oración no hay ninguna mala intención pero cuando es una profecía y cuando es una oración pero alguien decía Miren cómo se aman, estén unidos. la gente, Jesús decía, cuando los vean a ustedes unidos van a creer. Y nosotros nos hemos dividido. Y hemos permitido que el antipentecostés permee la renovación carismática. Las divisiones. Y en muchas regiones la, la renovación está dividida. Por culpa de los líderes, por culpa del dinero por culpa de que cada uno quiere crear su propio ministerio, su propio ejercicio, quiere destacar su propio carisma o su propio ministerio. Eso no pasa en Chile, estoy hablando de Colombia, de Venezuela, de... eso no pasa aquí en el sur del continente. Pero sí, se nos ha metido la anticultura pentecostés y se nos ha olvidado que la relación con los demás está basada en el amor y que no hay otra ley más importante que el amor. Yo les voy a leer a ustedes un bello pasaje de la palabra del Señor. En la carta de los romanos, capítulo 12, versículos... vamos a leer romanos, perdón, capítulo 9. Romanos 9. A ver aquí. En Romanos 12. Wow. Romanos 12, 9. Romanos 12, 9. Le voy a leer. Escuchen. Romanos 12, 9. Eh, 12, 12. 12, 9. Atención, renovación, carismática. Segundo punto de la cultura pentecostés. Una nueva relación con nosotros. otros. Romano 9, Romano 12, 9 siguientes. Amense sinceramente unos a otros. Hey. Yo cuando leo ese... Cuando la gente llevaba su Biblia ahí cuando pasó, estábamos afuera ya quedábamos nada más como seis o siete personas y pasó un ladrón y se le llevó pensó que tal vez la Biblia como la tenía como yo tengo esta que es un buen forro, con cierre en fin y entonces el ladrón le arrebató la Biblia a la señora y la señora acababa de salir del grupo de oración era la que había hecho la oración y empezó a decir maldito ladrón ¡Devuélveme mi bendita palabra de Dios! Y no le a decir lo que dijo, pero decía, ¡Y fue! ¡Devuélveme la bendita palabra de Dios! Y nosotros la mirábamos y decíamos, ¡Señor, lava con cloro esa boca, Señor! Dios versículo 14 bendigan a quienes los persigan los y no los maldigan versículo 15 Alégrense con los que están alegres y lloran con los que lloran versículo 16 vivan en armonía unos con otros no sean orgullosos pónganse al nivel de los humildes no se crean sabios versículo 17 no paguen a nadie mal por mal procuren dar lo bueno delante de todos versículo pasemos al capítulo 13 versículo 8 no tengan deuda con nadie usted que le debe a la renovación la inscripción a la revista pentecostés y no la paguen. aparten de la deuda de amor que tienen unos con otros no tengan otra deuda que la única